Yo les bendigo a todos en esta hora. La reflexión que tenemos para este día se titula Deja que Dios te transforme. Deja que Dios te transforme. Y para ello vamos a buscar, ¿verdad? Nuestra Biblia es el capítulo 9, versículos 1 al 20 del libro de Hechos Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 20. Gloria al Señor. Y un breve resumen que quiero traerle es que, que este capítulo, ¿verdad? Muy conocido por todos, dice que Saulo de Tarso se encuentra con Cristo en el camino a Damasco, alterando su destino y cambiando su reputación. Este enemigo de la iglesia es transformado en un apasionado discípulo de Cristo y todos conocemos, ¿verdad? Su trayectoria de este mártir del Señor, Gloria al Señor y apóstol del Señor. Bien, quiero decirte, y comenzar, que Dios puede transformar y Dios puede alterar tu destino e incluso cambiar tu mala reputación, si la tuviera. ¿Tú has sentido alguna vez que por malas decisiones que has tomado desperdiciaste oportunidades para vivir la vida que una vez soñaste? ¿Está tu vida llena de culpa y remordimiento? ¿Has deseado alguna vez regresar el tiempo y comenzar de nuevo? Desafortunadamente, no puedes revivir el pasado pero tu pasado no tiene que determinar tu futuro dale tu futuro a Dios y él puede transformarlo él puede alterar tu destino y cambiar tu reputación solo considera a Jacob el engañador que le quitó la bendición a su hermano Esaú más tarde luchó con el Señor quien cambió su nombre a Israel que significa príncipe de Dios y lo hizo padre de la nación que aún lleva su nombre también tenemos a Moisés, un asesino y fugitivo en el desierto, cuyo destino fue alterado en una salsa ardiente. Su encuentro con Dios lo cambió a ser el libertador que liberó toda una nación de la esclavitud. Dios está en el negocio de cambiar destinos y reputaciones. Mira a Saulo, en su camino a Damasco para arrestar a seguidores de Cristo, se encontró con el Señor en el camino y lo cegó temporalmente. Estuvo en casa de un hombre llamado Judas, mientras Dios le decía a Ananías que lo fuera a ver para que su vista fuera restaurada. Dios le dijo que sería un instrumento poderoso para llevar su nombre a los gentiles, a reyes y a gente de Israel. Saulo pensaba que su destino era erradicar a los cristianos. Dios cambió ese destino y reputación. Pablo se volvió un poderoso predicador que regaba el evangelio de Cristo por todo el imperio romano en el primer siglo. Cuando la gente vio cómo predicaba de la fe que una vez había tratado de destruir, glorificaron a Dios. Lo que Dios hizo por Pablo, lo puede hacer por ti. ¿Has sentido como que has echado a perder tu vida? Dios puede arreglar las cosas y ponerte en el camino correcto. No hay pecado que sea más grande que la gracia de Dios. No hay hoyos tan profundos que el amor de Dios no pueda alcanzar y sacarte de ahí. Recuerda que un día de favor puede valer más que toda una vida de labor. Al mismo tiempo, un día de favor puede cambiar los errores de una vida, las malas decisiones y las oportunidades perdidas. No dejes que la vergüenza o el desánimo de tu pasado te roben el futuro. Voltea al que puede cambiar tu destino y reputación. Sencillamente, deja que Dios te transforme. Dios les bendiga.